Hola amigo, amiga craneana, nosotros somos... crania. El poder del rock. <risa> y estamos acá en un, un receso de nuestras actividades. Sí, me estoy chingando el dulcecito. Él se está comiendo el dulcecito y ellos están enviciándose con mi copina. Mientras Entonces, yo estoy acá con mis baquetes porque no tengo nada que hacer. Entonces es el día de las anécdotas. No, no. Oh, sí, mis muros ah, no ah, ah, ah, ah, Ay, para los ah, que tengan ah, nuestra dedo, a ver ah, si ah, se lo saben Una bueno, vez hasta que yo recuerdo fue una vez tocando un Rockstop, estaba Yo tocando acá, bien prendido se rompe una vaqueta Siento un golpe en la ceja Y yo seguí tocando y dije, ah, bueno Como sudo mucho, pues empecé a sentir como agüita Y el bajista me quedó viendo así con cara de terror y pues yo seguí, pues ¿qué le pasa a este duro? No? Se pues, pues, agarró otra baqueta sigue pues, seguí tocando cierto todo el concierto pues, yo sentí así como húmedo acá, nada más Dije, pues a estar sudando, ¿no? Y pues yo no me daba cuenta Hasta que pues terminó el concierto Veo bajo la, la vista de los parches, Estaban de sangre Me abrí la ceja como boxeador tenía no, Rocky Balboa, ¿no? Como Rocky Balboa, tenía hora y media Con la ceja abierta llena de sangre acá Pero le decía, pues a este sudor Y pues fue muy gordo ¿Y te pegaste con la baqueta o se te rompe, Estaba yo tocando así, la baqueta se rompe Me pega acá entonces de, desde todos tres de a pinche manía de empatar gente con Así es, es? ¿Sí? Pero y primero me pongo yo. Y el otro de acá mi pinche va a quedar. Esa es la anécdota un poco bizarra que me ha pasado buscando ropa. Yo me acuerdo una donde acá en los ojos. Íbamos a tocar el Palacio de los Deportes, de la banda que teníamos en los 90 llego bien, traigo una calzón check, y aprendí mi guitarra y mis pedales. <risas> ¡Pendejo, ¿para ¿pa qué me los encarga! <risa> no, sin pedales, pero ¿eh? bueno. Quería pues, probar si el güey era pro o no. Y no pues, manches. Sí, dejó sin pedales. Y toqué a pelo así con el puro amplio. ¿En, los... <risa> en el palacio de los deportes. Me parece en el deporte. Estaba café Cuba y estaba no sé qué tantos pues, bandos bueno, había ahí. Tú. Sí. Y tú sin pedales, sí. tú sin pedales? Al final sí les saqué los pedales <risa> No, pedales que los sacaste con su... ah, cuando ah, le dijiste que no traías <risa> su sus efectos <risa> con... <risa> No, solamente una vez igual a mí este un toquín que me invitaron y todo era con un familiar de mi amigo y todo así cargando las cosas llegamos y fue así de oye mi bajo nah. no llevaba el bajo y ya consiguiendo ahí un vecino pude tocar pero eso no, después debe de pasar. A nosotros sí nos pasó y estábamos en casa de la chingada. ¿Se le olvidó el bajo a la, la abuela o qué es? se le olvidó el bajo de la abuela? Ah, no me acuerdo, no, no lo sé. Que nos lo tuvieron que mandar en, en un Uber, pues, a, casa, a casa de la chingada, aparte. No, oh, en el de las pizzas. Ah, Tony ah, el El, el Tony el, el, el, el, el, el, el, el Corto. Tony el Corto. Estábamos ahí por el metro CU. <ríe> Aquí nuestra sede es mi zapat, imagínense Tu lío Ah pues a mí me han pasado cualquier cantidad de cosas Una vez estábamos tocando en Rococitlán Cuando estaba Rococitlán ahí en mis urgentes Y yo usaba el micrófono de diadema Bueno, así que trae flores Ay, sí <risa> Pero era alámbrico, no era inalámbrico en Entonces traía el, el body pack aquí, la pompis Y en esa época tenía un amplificador muy bueno italiano De bulbos, que se llama Magnaton De hecho es de colección hoy en día Me ampli bien chido, pero pues, no traía la clavija aterriz, aterrizada entonces Agarraba yo la guitarra Me daba toques En la nalga <risa> Así me la pasé Tocando todo el concierto Así Y luego ya Pues ya me acostumbré ya sentí <risa> <a sentir risa> este <concierto. risa> Los entró <risa> Me lo acercaba <risa> Al otro guitarrista Y lo tocaba con el codo Y le daba toques <risa> Qué chido. Estuvo chido de Esa de la abuela De que se olvidó el bajo Ahorita que me estoy acordando Aparte nos tocó Una señora de Uber Por eso Y se perdió Y no llegaba Sería la yo, Pero o sea, ¿Tienen en el toquín no, ¿eh? no, yo sí me acuerdo de una, la... el Jusco. Ah, sí. Bueno, pues esa, para mí no estuvo cagado, ah. ¿eh? Las personas que nos llevaron a tocar ahí por la Jusco, se les olvidó el micrófono. Y entonces tuve que cantar con una pinche bocinita así, de plástico, así, china. De computadora. Me... Eso sería de computadora, pero culebra, este... una madre así, que era un cuadro. Y esa, la quién sabe cómo la conectaron e invirtieron para que fuera el micrófono. Y tenía distorsión tu voz todo el tiempo. Sí, nada, mi Entonces, eso no es chistoso. Yo <risa> una vez estaba tocando con una banda de metal. Me dijeron, Pipo, va a pasar algo hoy, pero no te vayas a sacar de onda. Todo lo que pase está controlado. Y dije, Ay, ¿qué va a pasar? Es ¿qué puede pasar en, en Rocotitrán del Sur? Digo, o sea, güey. Pues yo estaba acá tocando bien feliz. De repente se me veo, yo me colgado de unos ganchos así por la piel, así, justo arriba de mí, güey. Así de, sí. ah, colgado de ganchos, ah, ah. como de, como de ternero. Bueno, de su piel. De, de su, su piel, piel Eso sí fue así como de, ah, casi pierdo la rola en el, del susto, wey. Y fue una anécdota también, muy chistosa Bueno, pues ya saben, www.cranium.com.mx y nos vemos en la que sigue. Pórtense mal, cuídense bien. Echenle un like a esto, eh.